En mi perfil, subir un me mil. Hola, buenas noches Bienvenido, bienvenida a Susurro del Papel Mirad, hoy os traigo eh, Lo que quedaba de AliExpress De la compra del 11 del once ¿Qué está haciendo? Ayer, es me, tánis tánis me Cosiendo y me dice Joder, Si parece que está con la máquina taladra Suena igual <risa> hago un tutorial. Suscribirse, Tiene tienen y tiene para ponerle con pila y entonces tiene un botoncito. mira, esta es la luz, ¿ves? No tiene no, no, mucha, mira la luz, que te lo está grabando para enseñar En Aliexpress pira, pira. Gracias haters, Ay, me hago un tutorial, suscribirse, please No, lo que no tiene es para atrás, ¿vale? Pero... Gracias haters, gracias haters No, no, porque no tiene para atrás, espera Espera, espera un momento Ay mi marido, a que ahora no me va a coser por tu culpa. Hoy me hago un tutorial. Mira. Esto Eleni, este, eh, esto el que te lo voy a mandar por vídeo. Esto se lo compré ya aparte, ¿vale? Esto vale 3 euros Y viene como que la viene con un trocito de tela cosida para que tú veas que la máquina cose y está probada. Hoy me hago un tutorial. Mira, verá Dale, dale botón que se las cosas. ¿Verdad? Sus hermano Sus Suscribirse. Y es que también es como automática, mira. Mira, y ahora aquí tiene para pa cortar el hilo. ¿no? En Aliexpress, pide, pide. Bueno. Es que está cortando así, ¿no? mira. Mira, ¿ves? Ya ha cosido. Y el hilo gordito, Eleni, ¿eh, que te va a mandar Marco ahora en un vídeo. Te lo manda a ti se lo manda. Es graciosísima, de verdad. Y paso a enseñaroslo antes de que me quede sin mi batería. Primero lo que os voy a enseñar, que se la vi a, a María Ángeles de... del canal Pasión Scrum y vi cómo cosía con ella y tal, y me gustó muchísimo y entonces pues dije, mira por 13 euros que valía claro que yo mmm, viene con su pedal su luz cose estupendamente lo que pasa es que no lleva lleva también pila pero yo no le no le he puesto pila yo la he puesto directamente a, a la corriente y he estado cosiendo con ella y cose muy rápido y la velocidad lenta la verdad es que yo no la noto pero bueno tiene luz tiene su pedal para el pie y también puede coser sola. Si le da aquí, coser sola. Esto es más rápido y más lento. Y esta es la luz. Vale. Aquí están las canillas. Para que veáis que trae también. Mira, trae este pedal. Mira qué chiquitito es. Por si queremos coser con el pie. Lo único que yo el otro día que estuve guaseando con María Ángel, con compasión scrap pues le dije que me había llegado hoy que me había llegado ve así con el con el enchufe que no es europeo entonces si la vaya a pedir tened en cuenta que tenéis que pedirle el enchufe europeo porque a mí no me lo no me lo mandaron yo le he tenido que poner yo el adaptador eso lo no podéis encontrar en el chino y, y no pasa nada mirarlo lo los los hilillos porque ya os digo que ya la he estrenado y también viene con un enhebrado de esto de malillo viene con un trocito de tela para que veáis que cose este enhebrado veis enhebrado este de latilla y viene con cinco canillas de repuesto y una aguja a ver si encuentro mira aquí está Yo se lo estuve usando el otro día viene una dos tres cuatro vale y lleva ahí una aguja mira una aguja de, de repuesto y me parece que está muy bien ¿ves? y el, el enhebrado y yo creo que te viene el trocito este de tela para que veáis que la máquina funciona viene ahí cogido con el con el prensa tela bueno a mí me parece súper bonita eh, a mí no me venía con. porque tiene muy poquito margen aquí para ponerle la, la tela para coser y yo la pedí aparte que me llegó antes Una, que la margen, eh? Mira, ¿qué es esto? ¿ves? Esto. Bueno, esto se le, yo no, esto sí que no lo he usado, esto se le pone aquí, que sería la ampliación para, para la tela. Bueno, no está mal. Y, y esto me costó. Esto le costó 3 euros, ¿vale? Y hace lo que hace es que metió una patita y aquí otra que se le sube para que se ponga a nivel de la máquina. Y bueno, la verdad es que de momento estoy contenta con ella, la verdad que lo que he cocido ha sido nada, lo mínimo, ahora os enseñaré. Compré este troquel, que es como si fuese una bombilla. Vamos, como si fuese, ¿no? Es una bombilla, ¿veis? Mira. Viene así, con la parte de arriba que es esta, y yo pues hice el otro día esto, que es una shaker y una bombilla, ¿veis? <coughs> Creo que se ve bien, ¿veis? Para que se vea mejor. Y esto es una shaker, me falta adornarla y tal, pero bueno, ya está hecha. Y, y esto sí, esto también fue de los 1. Hice esa amiguita. ¿Qué más? Compré esta, esto, esto, esta cinta de, de madroño que son muy, muy chiquititos. Lo compré en morado, en verde y en rojo porque en rosa yo ya tenía. Y entonces dije: Bueno, pues voy a pedir esto que viene en bastante cantidad. Pedí este troquel que es el troquel que es grande de un sobre. ¿Vale? Y y lo tengo hecho y eso fue lo que cosí tengo que decir que el troquel troquela muy muy bien tan estupendamente bien que como sea una cosa finita mmm, lo parte vamos lo corta también vale entonces yo hice este este sobrecito ¿veis? que lleva una shaker dentro está hecho con, con papel eh, vegetal estampadito ¿veis? por delante y por detrás lleva corazones y está cosido con ¿ves? con la maquinita esa pero veis corta también también que mira no ha sido cosiendo ¿eh? esto lo cortaba el el mismo troquel ¿ves? y es es un sobrecito que es este que es shaker mira compré estos sellos que son de Navidad o de invierno también y son un perrito así ah, y son perrito hay tres salchichas y este es que no creo que, sí, que se, se vaya a ver muy bien, pero tú ya me no ocupa A ver, mira, ¿veis? Quizás este es muy oscuro. Pero lo he estampado para que lo veáis. Mira. Y así quedan estampados. ¿Veis? Y quedan muy bonitos. Estos son todos estos. ¿Vale? Pues esto también lo cogí. Uy, en el 11 del 11 Lo tenía hacía un montón de tiempo en la cesta Y nunca lo cogía dije, ah, pues lo Esta es la mía, lo voy a coger Compré también estos que son De temática Halloween Que son muy chiquititos Pero son muy apañadillos La verdad es que a mí me han gustado mira ahí hay uno Que ya está estampado, lo veis Que un fantasma calavera, y por aquí detrás, mira, este veis esta brujita, el payaso, este, este, y después fra frases por ahí. Y también cogí el último que viene con troqueles, que son los de los gnomos que estáis viendo ahí. Que no lo he, lo he estampado, pero no lo he troquelado. Veis que son estos, y no sé, a ver si se ve sobre blanco, se ve mejor estos ¿Ves? y están estampados aquí que son todos los todos los gnomos y la frase esto de también tiene feliz cumpleaños eh? sí happy birthday de que ese no está estampado la frase quiero decir los gnomos están todos ¿eh? son todos estos gnomos y son muy graciosos, la verdad es que también me gustaron bastante. Y, y ya veis que estampan muy, muy bien. Me ha venido esta palabra que dice... Eh, ¿Qué dice? Feliz cumpleaños. ¿Vale? Que viene con el sombreado aparte. Mira, lo he hecho aquí para que se vea. ¿Veis? Feliz cumpleaños. Esta. ¿Qué es esta? Y es grandecita, ¿eh? Mira, estos troqueles que yo esperaba que hubiesen sido más grandes, la verdad es que son súper chiquitillos. Pero bueno, tampoco están mal porque hay trabajos que te piden cositas pequeñas. Son estos troqueles de señalizaciones, ¿vale? De. Mira. Como de poste o de carteles, ¿eh? ¿veis? Pero son muy, muy chiquititos, traen mucho, pero son. Vamos minúsculo, ¿veis? Estos son todos los que trae, que no son pocos Y yo pues lo hice así, ¿veis? Este, este, este otro Este es el de color, este, este Este Este es este Este es este Este es este, este, de dos Uy, aquí ¿Veis? Pues todo lo, lo, lo he troquelado y bueno Pues venga, vamos a entretenernos, ¿veis? Y este, que lo hice, bueno, en así como ah, ¿Cómo se dice esto? Con cartulina Como la de cumpleaños metálica Y quedaron monos pero lo que pasa es eso que, que son súper chiquititos. Yo me no lo esperaba un poquito más grande, pero son, son muy chiquitos. Cogí este, que es otro gnomo, pero este es de troquel, ¿vale? Y viene con un montón de, de complementos. ¿Veis? Que voy a dar la vuelta. Aquí lo tenéis. ya está troquelado. Es un mono muy simpático. ¿Veis? y vienen un montón de piezas porque por ejemplo se le puede vienen dos estos zapatitos o bien le puedes poner en vez de esos zapatitos estas botitas que son las que las que lleva ¿ves? entonces lo, lo puedes cambiar un poquito yo he hecho este con estas botitas pero se le he puesto solo ojos mira qué cosa más chiquitilla que eso si se pierde y aquí hay más hay más cosillas porque los calcetines se le pueden hacer de raya, este es otro de este. veis, esto y las rayas salen con este troquel y tú le vas, salen lo que son las rayitas y tú luego pues le vas pegando esas rayitas cuando las saques se las vas pegando encima del calcetín veis. estos son los bracitos y las piernas andaban también por ahí, este es el de este no este está hecho con goma eva y con y con papel y queda pues de esta manera estas es cartulina con, con textura Lo pegué ahí. Vale. mira escogí este troquel que es una estrella trae tres ve este este y este y se puede hacer la estrella simplemente o podéis hacer eh, pues una shaker yo he hecho esta esta y este clip con lo que me iba sobrando me he hecho este clip dorado he hecho esta que llevan dentro un corazón y he hecho esta que lleva dentro corazón y aquí le puse un lacito porque aquí él me cayó blog y ya sabéis que que despinta en la cartulina se queda blanca y entonces pues le puse ahí un lacito para porque me cayó nada lo más mínimo una gotita de blog pero ¿ves? esta y esta que lleva dentro mira que me parece súper chula es shaken esta que es el clip y esta que lleva dentro corazones de, de perlita ¿Ve? pues esta está hecha con, con este troquel este troquel que es una pequeña yo también esperaba que fuera más grande una pequeña bola de nieve que trae estos troqueles y bueno, yo pensando que iba a ser más grande, pues me la pedí. No, tampoco está mal, pero yo me la esperaba más grande. Hice esta. ¿eh? Que le he metido dentro, bueno, pues purpurina y cosas y, eh, como florecita. Porque una bola no tiene por qué ser de, de Navidad, pues ser eh, también de cumpleaños o de lo que sea. Y este pues lleva de invierno Porque también lleva copitos de miel ¿Veis? Hice esta Igual que el otro otro que es de palabra Este Que, te, que dice te, te quiero mucho Y lo hice Mira, aquí ¿Veis? Y creo que, que también queda muy mono Le puse relieve las letras Y creo que, que, que queda muy bonito Y viene en español Y creo que que es muy simpático. La T viene por un lado. La E viene por un otro lado. Quiero y mucho. Es este. Pedí estos dos sobres. De también como el otro. Estos sabía que eran chiquititos. ¿Veis? Traen dos. ¿Vale? Mm, está bien. Pero bueno. Mirad. Es este. Y este. Todavía no lo he pegado. Este es súper minúsculo y este ¿ves? pero bueno no están mal tampoco yo sabía que eran chiquitillos la verdad pero esto sí que sabía que eran chicos porque ya lo había visto en muchos hall de compra. Y, sabían, y sabía que era chiquitito pero no me importa porque después para poner en los álbumes al pie de foto con alguna leyenda o algo me pareció que bueno, que podía dar juego mira, pedí esto que esto es un cascanueces ¿eh? y también tiene varias formas de montarlo tiene varias narices tiene bueno mira tiene aquí la lanza el traje la corona si se la quieres poner estas son las manitas ¿ves? el pelo los dientes la cara una bota un gorro y trae dos un gorro este uno y este es otro, que parece un cubo, pues esto es un gorro. Y yo este lo hice en una tarjeta. Compré este troquel, que es otra bola de Navidad, que es esta. Que yo le he hecho shaker, pero todavía la he pegado esta tarde. Y todavía está como si dijésemos fresquita, ¿vale? Por aquí también, esto si quieres se recorta, si no se lo deja. Porque esto nada más que trae este troquel. Como maeva la hice... ¿Vale? Y le he puesto, pues, de, todos llevan algo, ¿eh? Lo de lo de la uña o virutilla. ¿Suena? Pues esta. Paro y así busco eso y cambio de batería. Mira, este es el, el cascanuece, ¿veis? Que, que se hace con el troquel. No está mal. Se le puede poner otro gorrito, ¿vale? Y se le puede poner otro adornito, en fin. Pero este lo voy a volver a poner aquí para que me dé un poquito de sombra y no deslumbre con la luz. Bueno, os voy a enseñar que compré este troquel, que es también un poste de señalización. Es un poquito más grande que, que el otro, pero tampoco es muy grande. Yo lo quería un poquito más grande, pero no. Entonces, pues, este es el que me ha venido, ¿vale? Y este, el que yo he hecho, no está terminado. Porque aquí le quiero poner un poquito de hierbecita. Aquí lleva el gorrito de papá, no le quiero poner aquí una bolita. Y bueno, y escribirle aquí lo que, lo que señaliza, claro. Pero bueno, así troquela. Mirad, como es más o menos. Bueno, no está mal. Este es un poquito más grande que, que el otro, ¿vale? mira este yo me creí que era grande, ¿vale? Y cuando lo recibí. Pues igual que el grande de los que os he enseñado antes. Este viene el troquel que lleva aquí una cenefita alrededor con la cartita. Y queda así. ¿Veis? Que tampoco he, ¿veis? lleva la cartita y el, y el sobrecito que va así. Eh, la cartita no se puede meter de otra manera. Así, no. Porque es cuadrado, o sea que esto te debería quedarse abierto. ¿Vale? vale es así. Y bueno, no está mal tampoco, la verdad. Eh, bueno, pues, Uf, yo creo que era más grande, pero en fin, y que la cartita, porque cogía dentro del sobre, pero mi flor. Es un sobrecito que debería ir abierto Mira, este troquel que viene, vale, para hacer un álbum, para hacer una portada, para hacer una shaker. Viene así, trae todas estas piezas. Y yo, pues, he hecho esta lleva tres shakers, este, este y este ¿Ve? que se mueven por la cámara pues esta cámara y está bastante apañada la verdad que bueno eh, está bien yo creo que sí y me gustó lo que pasa que también es verdad que son tan finos, tan finos que cuando lo paso por la Bichot mmm, mira, se me han doblado pero bueno troquelan bien, ¿eh? la verdad es que troquelan bastante bien, y llevan este corazón, que esto no se le toque que se le pone, eh, a ver, se pone este trocito aquí y en medio se le pone corazón, pero no se lo puesto porque entonces me va a tapar mal la chica, así que ahora quiero ponerle por aquí, por alrededor, vale ya abrimos bueno pues ese es otro, y por último enseñaros que ya lo visteis, lo visteis porque lo enseñé este, el de la mochila que os enseñé, que muchas me dijiste, uy a ver cómo, cómo hace la mochila y tal, este lleva un montón de piezas, eh, se puede hacer de dos maneras o bien con <coughs> con la rejilla de celosía, ¿vale? O con la rejilla, mira, lleva estas flores o a ver si lo puedo sacar o esta, ¿veis? Que hace así como una celosía. Yo lo he hecho con las flores. ¿Por qué? Porque de este se puede combinar, pero este panel no lo trae en este tamaño, trae este Esta es la mochila, ¿veis? Entonces, ahora os voy a enseñar la mochila cuando abre, ¿veis? Aquí tiene, para ponerle una, dos, tres y cuatro hojas Esto es para hacerle las hojas, y después esto cierra así Lleva aquí a los lados, está como una especie de florecita o mariposita que se meten por aquí Está hecho en cartulina, la verdad es que el papel este eh, eh, Yo no sé ni de dónde es este papel, creo que es del, de cuando antes traía papel el, el, el taller y entonces dije, bueno, mira, pues lo voy a probar aquí Lo tengo que hacer en papel más gordito, ¿eh? Porque esto, para meterlo por aquí, bueno Y yo qué A ver, ahí ¿Veis? Esto aquí lleva un bolsillito No sé A ver, por ejemplo, aquí ¿Ves? Lleva este bolsillito Yo le he, tro... le he troquelado, le he puesto aquí unos que Este sería en la cita Y después esto cierra aquí Igual con la... Bueno, puede cerrar con esto o sea, con la mariposilla esta o la florecita esta, o puede cerrar con una hebilla que también trae el troquel. Igual que, ¿veis? esto se abre, y esto igual se cierra. Mm, deciros que hay que hacerlo con papel de gramaje, porque este troquel corta mucho, y, y lo corta, ¿eh? Corta, corta papel, en vez de hacer un doble, lo corta, ¿veis? Este sería el encaje ese que os he enseñado, y queda así. ¿Ves? Esto se abre, que sirve de tope. Hace una especie de mini álbum, pero el, lo diré, el este, el este tiene que ser más gordito, porque si no, mira ¿Veis? Que lo ha, lo ha troquelado, corta muchísimo. Y yo encima, temiendo de que no cortara, se lo he pasado a menos por las veces que me ha dado la gana, la verdad. Y mira lo ha troquelado por aquí, aquí. Así que lo voy a hacer ya, ya teniendo esto y ya sabiendo cómo es, pues lo voy a troquelar ahora en, en papel grueso. Y nada más que le daré una pasada para que no me pase esto que, que lo ha partido por ahí y por aquí también vale bueno tampoco me preocupa mucho pero porque en realidad el lomo del álbum es esto aquí es donde va la, la espina y ahí es donde irían enganchados el este después pedí en Aliexpress que me llegaron el otro día todas estas cartitas valen hasta para hacer una shaker vale y son la baraja esta digo mira y pedí una bolsilla veis yo no sé si se verá bien pero son cartas son cartas, como decimos. Y las cogí. Pedí, que no lo he hecho, mira, estos dos moldes de silicona, uno grande y uno chico, que hacen nubes. ¿Vale? Son de silicona y hacen nubes. Es que ese papel hace mucho ruido. Pedí eh, en el 11 del 11 también, que ya habéis visto y si no lo habéis visto en Instagram, lo subí, estos broches. Para hacer broches para, bueno, pues para un bolso, para una falda escocesa, para una la solapa de una chaqueta, ¿vale? Que llevan estos ganchitos y pues ahí se le cuelgan cosas. Uno chupachu lo encontré y lo compré, ¿veis? Y son muy graciosos. La verdad es que no tienen nada, porque esto se puede hacer de resina. Son, yo pedí los rosas, pero había de muchos colores, ¿eh? Y mira los pedí Me gustaron, me hicieron muchas gracias Y pedí, bueno, un paquetillo en tono rosas muy bonito Y no son chicos, ¿eh? que son son aparentes ¿eh? ¿Veis? Creo que se está viendo bien Son aparentes Bueno, cogí charm Porque ya sabéis que ahora me ha dado por los charms Que nunca encuentro pedí estas sirenas que me gustaron mucho Son sirenas sentadas de espalda ¿Veis? No sé si se verán bien Están sentadas y se ve de espalda La sirenita Y me parecieron bonitos Y además estaban baratos Y cogí una bolsita mira lo que mona. Pues la tomo ahí Y así se ven Cogí Esta estrella que son doradas Y son también Vamos, que no son chicas, ¿eh? muy grandes Tienen un tamaño bueno En doradita Y son bastante monas Después para colgar los álbumes Mira, pedí A ver esto que me gustó, también para Navidad, es como una estrella. Y en el centro lleva esa perlita blanca. ¿Veis? Y me parecieron súper bonitas. Y, y las cogí. Esta. Esto, chan, también estaban dando son los polvágenes de abajo Son en 3D. Mirad qué chulo. Y me gustaron. Y cogí una bolsita son muy es que son y bueno, para que lo veáis así pero son en 3d después de halloween encontré Uy, que mira me van saliendo confeti eh, de halloween encontré esta lápida que pone rip descanse en paz y, y traían un montón y digo mira pues para halloween eh, para el año que viene y no son son también muy chulas ¿ves? y cogí una bolsita y son muy monas. También Charm. Cogí estas llaves. Que me gustaron muchísimo. Y estaban súper tiradas de precio. Son llaveros con llave. Mira. Un tono bronce. Y trae tres llavecitas. ¿Veis? Y me parecieron muy monas. Y la vi en dorada, en plateada y en bronce. Mira. Cogí estas coronitas. Que también me parecieron graciosas. En plata. También son por detrás y por delante. A ver, esta regla de que traía un montón y estas estaban súper Me quedaba 95 céntimos o algo así. mira y son reglas, ve Y me gustó y dije, mira, qué mono. Para hacer descra y ponerle un sus reglas. Y me parecieron súper bonitas. Y dije, bueno, pues voy a coger las reglas. La, la, la regla y el volvaden son del mismo vendedor. ¿Qué más? mira pillé estos botones que vienen en un colgante, vienen tres botones y vienen random, ¿vale? vienen en cobre en plata y en dorado mira y me parece que son muy graciosos mira voy a acercaroslo vale a ver mira qué bonito y vienen tres en cada en cada char con su agujerito y tal mira mira qué gracioso y cogí una bolsita que ya os digo que viene random estas florecitas a ver si las puedo coger. Que traen, me siento también la madre. Y estaban también tiradillas de precio. Son como margaritas. Sí. Mira, Mirad. ¿Veis? Y son muy graciosas. Son muy monas. A ver, ahí, ahí, ahí. Y por detrás no. No, por detrás vienen marcadas, pero no tanto. Y mira, vienen un montón. ¿Vale? Y también las cogí. Después, cogí esta, que me parece súper bonita. También la había en plata, en dorada y en bronce. La encontré baratita mira y es una bola del mundo veis que la bola gira y todo y son súper chulas y vamos y viene el mapa grabado y todo y son en 3d ¿eh? no se queda de pie porque la bola pesa es que el chan pesa ¿eh? y yo la pedí en, en bronce ¿veis? y me parece súper bonita ¿Qué más hay ah, pedí para pascua que después no tengo Pedí estos conejitos que me parecen súper monos, mira, para Pascua. Son súper bonitos y son de esmalte, ¿eh? Y son muy, muy chulos. Me gustaron muchísimo. Y bueno, pues, claro, esto no va sí. es el mismo precio, esto, te Lo que esto, decirlo, que valen más caro. Y esta que es una monería, me gustó mogollón. Y son unas casitas, la había de, de cuatro de tres cuatro clases, creo. Mira, esta es de esmalte y esto es una casa. A ver si se ve bien. Es preciosa, ¿eh? Lo que os diga. Vienen dorada y todo enmaltado. Es súper bonita. Y venían, bueno, pues 10, creo que vienen. No, una... A ver, hija. una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Veis? Y son súper bonitas. Después viene esta, que es la pâtisserie, creo que es. La pastelería. Sí. ¿Qué pone ahí? Mira que okay. mira qué bonita, son preciosas, de verdad, ¿eh? No se va a ver tan bonito a lo mejor ahí como lo como lo son en realidad. Y había otra más que yo no cogí, esta maquinaria de tren que me parece también muy mona, que también viene en 3 D como el coche. Mira qué bonita es, es una máquina de un tren, ¿Veis? Y se queda de pie. Y además ya os digo que viene, mira, en 3 D, a lo mejor ahí. Es plateada, ¿eh? Y esta tenía poquita, esta no trae mucho. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pues seis. Después pedí estos, que son globos aerostáticos de chan y esmalte, que también son muy bonitos. mira os lo voy a enseñar. Mira qué bonitos son. En dorado. Y están muy bien hechos, ¿eh? Muy bien hechos Evidentemente igual. Os digo que los que llevan esmalte no son al mismo precio que, que los otros. ¿Veis? Y trae 10 son muy bonitos, ¿eh? después pedí esto, que es un rebotijo ¿eh? para ponérselo a la, <coughs> a la a la bolita, y hacer los colgantitos y son los caperuzones esos que, mira, hay de muchas esto es un batiburrillo, hay de muchas clases, muchos colores ¿veis? más grandes, más chicos, para tampoco son tan grandes grandes vienen dos, también hay que decirlo, pero bueno os voy a sacar cinco, ¿vale? mira a ver si se ven bien ¿veis? y esto es para engarzar eh, las bolas pedí que esto es lo que os iba a enseñar que yo pedí para mí eh, os acordáis que yo me compré una cadena dorada y que llevaba un mosquetón que llevaba en el cierre un aquí llevaban brillantito y tal bueno pues ahora me pedí la inicial de mi nombre igual esto se baja ¿ves? y se mete en la cadena y se cierra y queda, y queda la letra colgando y me gustó valía barata y me la cogí y también me cogí con mi esto no vale nada, ¿eh? Esto parece El colgante más feo, imposible. Me llegó y tal, pero no vale mucho, no. No es bonito, parece de bisutería. La cadena todavía. Pero esto no no es bonito, ¿ves? Con mi inicial. La cadena sí. Pero esto, claro que por el precio que tenía. Y os quiero enseñar una cosa de plata que pedí, es ¿eh? plata. El año pasado me regalaron los Reyes la pulsera esta que es Pandora y yo no tenía puesto nada porque ya me gusta tal cual, ¿eh? entonces ahora pues vi esta que es la Frida Kahlo que la vi es en, en, en de plata lleva el marchamo de la plata ¿eh? y es una calavera, veis que lleva esmalte y me gustó mucho y, y me la pedí para el lance de lance. No sé si se apreciará bien o si no le va a dar la luz bien. A ver. Mira. Es muy bonita. Por lo menos, vamos. A mí me gusta. A ver, gente que no. Y me gusta. La verdad que me... Estoy muy contenta y es plata, plata, ¿eh? Me gusta un montón. ¿Veis? Y bueno, pues... Estas han sido... Mi comprita. Pues y todo lo que he hecho y mis compritas del Aliexpress, espero que os hayan gustado si es así y me queréis dar un like, muchísimas gracias, muchísimas gracias a las nuevas suscriptoras, gracias a las que siempre estáis ahí y siempre me veis y nada más, nos vemos pronto, hasta la próxima, cuidaros, chao.